Sí, es un gran apasionado de la misi, pero se me presentó la oportunidad a de través del trabajo en el 2017 donde mi empresa compra un equipo profesional de ciclismo. Mi jefe tuvo clara la decisión de decir, tú ven que queremos que lleves esto, porque evidentemente lo respiraba ciclismo por los poros El ciclismo realmente te, te amplía el horizonte. Nada como la energía y la vibra que se siente en Colombia. El comentario después del Tour Colombia fue uh, We are homesick. La gente quería volver a Colombia por eh, el tipo de recibimiento que se les dio, por la experiencia, por la carrera, el challenge de la carrera como tal. por el paquete con Pedro, pero sobre todo era la gran afición que había y la pasión de la gente por el ciclismo profesional. ¿Qué es lo que más extraño del ciclismo? No lo voy a decir en palabras, lo voy a decir en gestos. Creo que hay un brother junto, hay una gran hermandad del ciclismo colombiano, se ha creado una cultura que cuando yo me fui hace más de 20 años no existía. Creo que es el deporte nacional, el ciclismo es muy colombiano, es un trademark colombiano. Y las montañas y las carreteras y las madrugadas a las 4 de la mañana y el frío y la lluvia. Extraño, extraño mucho rodar en Colombia como amateur.